Legislativo, como ocurrió en el pasado. La nueva ley electoral que establece dos niveles de elecciones en el aspecto congresual está dividiendo la elección de los senadores y de los diputados. Y se está dando la oportunidad a los ciudadanos de escoger el senador que quiera de un partido. Y en la Cámara de Diputados puede elegir otro de otro partido si así lo prefiere. ¿Mm? Al aprobarse esta nueva ley electoral, está entonces aclarando que el arrastre, como yo lo analicé en el principio, queda eliminado. Ya un senador no puede sentarse llevando buenos diputados para decir yo, yo voto buenos diputados, estos diputados me arrastran y con los votos de ellos que se me suman todos, pues ya yo, ya yo soy senador. No, tiene que fajarse a buscar su voto. Entonces, en el nivel presidencial será igual. El elector tiene la opción de elegir los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de un partido diferente en los dos niveles. O sea que hay una mayor representatividad, dice la Junta. El Senado está controlado por el PLD, todo el mundo lo sabe. Que antes de que se fragmentara con la salida del expresidente Leonel, Tenía pues, un dominio absoluto en ambas cámaras, en la alta y en la baja. Y eso daba lugar a que todos los temas, solamente se aprobaba lo que le interesaba a la agenda peledeísta. Ahora hay necesidad de concertar, y eso es lo que se busca ahora, un Senado, un Congreso diverso, que permita que no pase como ahora, que ha sido una dictadura, le han aprobado a su antojo los estados de emergencia, las cinco prórrogas, porque los partidos, los votitos que le hacían falta, los dos o tres votitos, ha permitido que se vendieran la gente de los diferentes partidos? Buenas noches. Un momentito. Un, un, un momentito. Eh, aquí hay una queja de una dama. ¿Cuál es su queja, señora? Dígame. Se bien, gracias a Dios. ¿Cuál es su queja? Dígame a ver tenemos la avería con el cable, que no hay cable en internet desde las 8 de la mañana, en, qué sector? en el, abreu en, el abreu. en qué calle, calle G, casi todo el ensanche está aquí. casi todo el ensanche abreu desde esta mañana sin cable, sin internet, atención a ella a la parte administrativa, aunque yo no tengo que ver con nada la parte administrativa, pero les a ustedes, mi amable televidente hasta para remedio, yo sé que a partir de ahora ya la administración tomó nota de eso y le estarán pues yendo a resolver eso si Dios lo permite. muy bien, ya ustedes escucharon, ahí la parte administrativa, entonces fíjense que le han aprobado como le ha dado la gana y supuestamente Pedro Botello, después que dijo que iba a dar nombre y apellido negoció supuestamente el 30% de la AFP por la prórroga le hago un cuento trabajadores dominicanos siéntense en una mecedora de acero no de madera porque se le va a putrefacar se le va a corroer le va a caer calcoma que se llama ¿verdad? Y se le va a dañar, no, no, no no. compren una de hierro inoxidable y comiencen a mecerse ahí a esperar que le van a dar el 30% y van a llegar a la vejez y yo creo que los nietos de ustedes no van a recibir esos chelitos todavía eso es parte del tener un quórum absoluto dominando prácticamente tiene 94 diputados. Todo el mundo sabe que el 29 de mayo la Junta aprobó la resolución 58-20 y puso la elección mediante el uso de boletas separadas por los niveles en las elecciones extraordinarias del 5 de julio para elegir a los representantes del Poder Ejecutivo para el periodo 2020-2024. En esa resolución se establece que los resultados de la votación serán individuales y diferentes entre niveles, es decir, que los votos obtenidos por un partido de alianza de partido a un nivel no le serán sumados al mismo partido de alianza en restantes niveles. La Ley 1519 de Régimen Electoral, promulgada el 18 de febrero de 2019, estableció en el artículo 92 que hay cuatro niveles de elección, además del presidencial, el municipal incluyó el senatorial para la elección de los senadores y las diputaciones para la elección de 178 diputados por demarcación territorial y 5 diputados nacionales por acumulación de votos y 7 representantes de la comunidad dominicana en el exterior. Antes los diputados se elegían en la misma boleta que los senadores mediante un sistema de arrastre que permitía que la votación de los candidatos a diputados se les sumara a los senadores. Y por eso esto último no tenía que decir los senadores que trabajar, con tener buenos diputados, ya y mucha promoción, eso era suficiente. Esto cambió cuando el Tribunal Constitucional eliminó el sistema de arrastre y la nueva ley aprobó la elección de diputados y senadores por separado, independiente. ¿Recuerdan ustedes que cuando Reinaldo Párez Pérez anunciaba que para las cinco principales provincias se va a permitir el arrastre? Yo decía, ahí se concentra el 60% de los votos importantes decir si si tenemos siete millones quinientos mil inscritos cuánto es el 60% de eso multiplique ahí sí buenas noches dígame sí, es sí, suyo Adelante. No un buen tiempo para yo hablar usted sí dígame lo no, que yo quería um, hablarle sobre oh, eh, sobre la joven. La Rafaelina Polanco, ¿qué pasó? ¿Qué usted quiere denunciar? dígame, Sí, yo quiero decir que esto es una injusticia lo que están haciendo con ella, porque aparte de que ella es una mujer, el grupo de policías eran hombres, o so, si ella se sintió atacada por tantas personas, yo entiendo el, el, la resistión de arresto, pero no es para que ellos actúen como animales tampoco. 7.500.000 millones 500 mil entonces tú decías que encontrabas que eso era un abuso lo que se había lo que había pasado en contra de ella claro porque de, de, de, no, eso una cosa no tiene que ver con la otra un toque de queda que usted vaya a hacer con una persona no incluye dándole golpe ni a su madre ni a una mujer embarazada es que usted quiere arrestar a una sola persona es un arresto que tú estás haciendo si fuera legítimo o sea, pero si ellos saben que ellos estaban mal en, en el horario, que ellos hicieron lo que ellos hicieron, ellos debieron de cogerlo de otra forma. Muy bien, gracias. ¿De dónde me habló, señorita? Desde Filadelfia. Desde Filadelfia. Sí. Ah, bueno, eso llegó hasta allá, gracias.